En este vídeo te traemos una nueva promo gracias a TikTok, en esta ocasión está regalando 3 eurazos para nuevos usuarios y también podemos llevarnos algo extra por realizar unas acciones adicionales. Anteriormente ya recibimos diferentes cobros, tuvimos la promoción de TikTok Now y nosotros, en nuestro caso, por invitar a nuestros familiares, amigos y conocidos, nos estuvimos llevando más de 1.000 euros totalmente gratis, únicamente por realizar unas acciones muy sencillas. Tal y como puedes ver, aquí tienes nuestra cuenta de PayPal con todos los depósitos que nos hizo tiktok puedes ver aquí tenemos uno de 262 aquí tenemos otro de 110 etcétera realmente tenemos muchísimos fue una promo que pagó muy bien no solamente a mí sino a muchísimos otros usuarios y en esta ocasión tenemos una nueva oportunidad para llevarnos 3 euros por cada persona que invitemos como siempre tendrás el link abajo en la descripción del vídeo para crear tu cuenta en tiktok esto es únicamente válido para cuentas nuevas puedes crearte una cuenta nueva si ya tienes una no hay ningún tipo de problema tan solo creas un nuevo correo electrónico y lo utilizas para crear esta nueva cuenta. Si tienes ya TikTok instalado, no te preocupes, tan solo cierras tu sesión y creas una nueva cuenta con nuestro enlace. Muy importante, si te pide código, introduce el que estás viendo en pantalla, ya que si lo haces sin ningún tipo de código, probablemente te quedes sin estos 3 euros. Normalmente cuando entras por el link, automáticamente ya está incorporado, pero si te pide este código en algún campo, recuerda introducirlo para no quedarte sin la recompensa. Si abrimos la aplicación de TikTok, dentro de nuestro perfil, en la parte superior izquierda, aquí tenemos el pequeño icono del regalo, pulsamos en esta opción y nos mostrará toda la info acerca de esta nueva promoción. Tenemos una serie de puntos que podremos canjear tal y como nos indica en la parte superior, si pulsamos en esta opción de canjear lo podremos intercambiar por dinero y por tarjeta regalo de Amazon, podremos gastar este dinero dentro de Amazon, lo cual está realmente muy interesante. Volvemos para atrás y aquí tenemos las opciones destacadas, más bien tenemos las distintas posibilidades para llevarnos puntos extra. Entre ellas tenemos aquí estas opciones que básicamente son crear nuestros propios vídeos y etiquetarlos como Booktook y de esta forma publicándolo ganaremos 10 puntos extra. También tenemos para explorar los principales hashtags de BookTuk. simplemente por hacer esto ganaremos otros 5 puntos y por invitar a nuestros amigos ganaremos 5000 puntos. Estos 5000 puntos son equivalentes a 3 euros, aquí abajo tenemos toda la info también de forma detallada y tu link de afiliación lo tendrás aquí directamente en esta pestaña de invitar tan solo lo compartes vía la red social que tú prefieras o directamente vía enlace el nuestro como te digo lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y a medida que tus amigos o familiares se vayan uniendo irás ganando estos puntos que podrás intercambiar por dinero real en formato de tarjetas para gastarlo en Amazon o en otras opciones realmente muy interesante como ya te he mostrado anteriormente nos ha pagado unas cantidades muy buenas, no es la primera vez la de TikTok Now, anteriormente, hace un año aproximadamente, también me pagó muy bien por realizar este tipo de promociones, por lo tanto te animo a que lo aproveches porque merece muchísimo la pena. Recuerda que tienes nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos a estar dando soporte personalizado tácticamente al momento tanto yo como los miembros de la comunidad vamos a estar apoyándonos todos unos a otros así que te animo a que te pases por allí lo tienes abajo en la descripción del vídeo y próximamente realizaremos más vídeos sobre esta nueva promo tenemos todavía bastantes días por delante pero como siempre digo estas promos son interesantes de aprovecharlas al momento ya que si lo dejamos para más tarde lo más probable es que nos quedemos sin la oportunidad y no nos llevemos estas recompensas.